de abril del año 2020, miércoles 29 de abril, eh, prácticamente ya dos meses eh, desde el primer caso que se presentó del COVID-19. Señores, miren, eh, es preocupante, todavía República Dominicana, aunque hay ciudades que el COVID no ha atacado tan fuerte como sucedió aquí en San Francisco, de macorís pero hay otras ciudades que han ido creciendo en aumento de los casos. Eh, y también en lo que son las cárceles. Por ejemplo, la imagen uno, señor director, eh, tenemos que la Procuraduría anunció que hizo prueba a todos los recursos de la victoria y 255 dieron positivo del COVID-19. En las cárceles de nuestro país eh, hay personas que están falleciendo, principalmente esas personas que están privadas de libertad. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Ojalá que eh, el Ministerio de Salud Pública... Puedo darle número a las personas que también están en, en, en, en, en algún tipo de, de, de hospital o centro de salud privado. Porque es un poco delicado el tema con los recursos o las personas que están privadas de libertad. Por el tema de que cuando una persona de, está positivo hay que darle un seguimiento. Pero si hay que sacarlo de la cárcel, ¿eh? de qué forma se va a sacar, a qué centro se va a llevar, bajo qué condiciones, porque una persona que está detenida no lo mismo una persona que, que está libremente. Entonces, es muy delicado eh, el asunto con los eh, con las cárceles eh, de, del país. Aquí sabemos que en la Fortaleza de Saludante eh, hubo personas que fallecieron y también personas eh, que dieron positivo. No sabemos el seguimiento. Hemos sentido tímido el seguimiento que se está dando. Por ejemplo, eh, me gustaría saber, y ojalá que mañana tenemos eh, incluso a la capitana encargada de aquí de Salud Pública, y a la cual le vamos a hacer una entrevista a vía telefónica, porque queremos saber qué está pasando con los laboratorios si le están dando seguimiento a los laboratorios aquí si sí se, se están continuando con las pruebas eh, eh, masivas eh, la, las llamadas pruebas rápidas, pero bien, vamos a ver eh, otro punto que quiero señores, hablando de los privados en libertad la gente no coge cabeza solo la delincuencia ya está activa nada más falta es que los delincuentes manden una nota de prensa diciendo que quieren reabrir sus actividades delictivas. Pues yo no da... Señores, yo tengo reporte que se están robando tanques de gas, eh, que están haciendo atracos. Esto es fin de mundo. Ah, hay presión económica. <ríe> Vamos a escuchar la relacionadora pública de la Policía Nacional, nuestra amiga eh, Xiomara Arias, quien dio estas declaraciones eh, en el día de ayer de, de, de, de un ladrón que fue apresado y otras actividades. Adelante, señor director. Estamos dando fiel cumplimiento al decreto emitido por el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, el cual establece que queda prohibido el tránsito vehicular, así como también de personas que anden deambulando por las calles a partir desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente por lo que en la tarde de ayer y en la noche efectivos agentes de nuestra Policía Nacional realizaron amplios operativos en toda la ciudad aquí en San Francisco con el objetivo de que se cumpla a cabalidad dicho decreto, resultando detenidos la cantidad de 38 personas por violar el toque de queda, así como también fueron retenidas la cantidad de 14 motocicletas, en otro orden cumpliendo su rol de enfrentar la delincuencia. Agentes de nuestra Policía Nacional inmovilizó a un hombre cuando enfrentó una patrulla policial luego de que éste despojara a una mujer de sus pertenencias, un hecho ocurrido en el sector Gregorio Luperón, aquí en San Francisco de Macorís. El herido es José Enrique Hernández Reynoso, alia Cacón, de 18 años, quien reside en el sector Manhattan de esta ciudad el cual resultó con heridas por arma de fuego en ambas piernas, cuando éste enfrentó a una patrulla con un arma de fabricación casera tipo pestillo, ocupándole dicha arma. El informe indica que nuestros agentes fueron alertados por los moradores de dicho sector, quienes le manifestaron que Reynoso, aliacacom momentos antes había despojado a la nombrada Ana Gil, de un celular marca iPhone S7 de color rosado, mientras ella se encontraba en la galería de su residencia, y este al notar la presencia policial le realizó un disparo con un, con dicho pestillo, viéndose nuestros agentes, en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. Señor director, ok, ahí vimos, eh, eh, colóqueme la foto, señor director, que están ahí mismo, El, del delincuente que fue herido Mientras eh, andaba haciendo sus labores cotidianas. Me imagino la crisis económica que tiene ese jovencito que salió a atracar en medio de, de, de esta pandemia. Y con todo, y su, su mascarilla. ¿Y su mascarilla. Claro. La salud primero. Los delincuentes lo del también tienen que protegerse del COVID. Eh, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Tienen que protegerse. Mira, eh, a, a propósito, mira lo ahí donde está. Eh, mira, a propósito, tengo un video. Eh, señores, miren, eh, aparte de la ignorancia que nos está matando, aparte de, de este virus, y aparte de la situación social y económica eh, que ya eh, está presente en nuestro país, la gente no toma conciencia. Miren, la, la mejor policía, miren que yo no siendo policía. Yo no tengo relación con, con, con, con coronel, con Capitán, con el, No, yo no soy de los comunicadores que vive metido en un cuartel. No. El que me haya visto a mí en un cuartel, teniendo un favor a un general, no, no, no, no. Yo trato de hacer mis cosas bien, bien para no tener que pedir favores a policías, a generales ni nada. Pero la mejor policía del mundo, para mí, es la de República Dominicana. Preguntará cómo ha sido güey? adiós. La policía de aquí, señores, eh, cuando hacen su trabajo, lo critica. Cuando se le pasa la mano, lo critica. Cuando cometen un delito, lo critica. Pero nadie critica cuando hacen buenas acciones. Nadie hace mirar eso. Lamentable. Miren, por ejemplo, esta situación, señor director del día número 3. En una riña, en una discusión de varias personas, hubo una un ciudadano que jaló una pistola una pistola eso va. y la policía como si nada, oigan eso hubiese sido en otro país principalmente en Estados Unidos y el señor lo vuelve un colador un colador la policía porta armas de fuego es para defenderse y para matar esas armas de fuego tiene la policía yo no entiendo, la gente cree como que, que, que, que la pistola que tienen los policías es como son de, son de agua o de juguetes. De o, es, o, o es para que la gente se asuste. Señores, esa, esa arma de reglamento que policía. los policías, matan. Eso tiene bala de verdad. Eso mata. Y es para defenderse del delincuente. Y cuando un policía se ve amenazado con su vida, su integridad física, tiene todo el derecho de accionar y matar. Ustedes están viendo las imágenes ahí, veloz. De Un señor con una pistola en mano, y la policía, y el señor apuntando y de todo, mira, ay Dios mío, gracias a Dios que ese señor es dominical. Déjelo correr un poquito más, señor director del video. Eh, vamos a escuchar. Déjelo correr un poquito más hacia adelante para que ustedes vean eh, cómo la policía detiene a, a una persona mire cómo, ay, ay, mire cómo está ese señor, con pistola en mano, mire mire, mire, mire, mire, con pistola en mano, va o sea, yo no puedo ser policía, porque yo me he dado dos tiros en, en, en cada pierna, y lo tuyo, adelante Pero, eso es no así, yo Lo que pasa es violenta. que aquí, lamentablemente, no hay una cultura de respeto hacia las autoridades. Aquí, al contrario, aquí se, se desafían. Y mira, yo también precisamente tengo un video, el video número 8, que, para que lo coloquen, que precisamente es de policías... Eh, pues sabes que hay muchas personas que no respetan el toque de queda y pues cuando lo agarran tratan de inventar una excusa barata y precisamente eso fue lo que pasó con este joven. Vamos a colocar el video para que ustedes vean qué le incautan en su vehículo cuando el policía estaba intentando que le diera una justificación de una manera muy educada. Así que vamos a ver. Eh, bueno, parece que se. No, el señor director está buscando el video. Eh, okay. Vamos a ver si... El número 8. Sí. sí, vamos a ver si el señor director lo tiene en queue el video número 8. Para que lo... lo pide. No... Así que... Ok, ahí está ya. Está encantado. estoy en una receta... ¿Sí? ¿Cómo sí, tú sí. justificas sí, sí. lo que tú de verdad? Podemos ir allá. Podemos ir allá. Allá, hey, chequea. Espérate, ellos vienen del médico. No, del médico. Espérate, espérate. No, el hijo de la abuela ha buscado medicamentos. Del médico, del médico. ¿Está bien, hermano? Yo no voy a salir por salir malo. Yo con pie malo no voy a salir con salir. Yo con pie malo no voy a salir, por salir. con no a salir. Por salir. Mira, Inaovit, ese señor tenía ahí la cervecería dominicana eh, en pleno vehículo y lo más sorprendente es que... Que tratan como de engañar, porque la gente está un poquito confundida en torno al toque de queda. No es que no se pueda salir. Si usted tiene una causa justificable, sea voy al hospital, a la clínica, a comprar una medicina, que usted tenga como justificar que usted tuvo que salir de manera obligatoria por una emergencia, de último minuto lo puede hacer. Para hacer este tipo de cosas sin necesidad, abusando, de, man de manera irresponsable. Por eso es que yo digo que aquí se está jugando con la vida, se está jugando... Eso es como la casita Barbie. Aquí estamos jugando, que estamos en cuarentena, improvisando, sin sentido, sin absolutamente nada. Sí, ese, ese es el grupo de, de, de, de, de desaprensivo. Tú ves ese como el que le viene el tiro. Deberían de haber también metido para eso. Entonces él le dice a los policías que, que viene del hospital. oye, y, oye me la autoridad, la policía en este estado de emergencia tiene toda toda la potencia para usar la fuerza pero claro si no, no es mira, por eso, por eso, tú, tú, tú recuerdas el libro porque es que nosotros los medios, muchos medios somos también responsables de esa falta de respeto hacia, hacia la autoridad, claro. porque aquí cuando, cuando detuvieron al señor, es verdad, pero el señor lo que lo despegaron fue porque no quería, él no quería de forma amigable él no quería someterse al arresto. Entonces, si a usted lo detiene, el señor, ha ah, sido sí, es un señor mayor. Ese es lo que es un delincuente porque lo han visto metiéndose robando, también eh, comprando eh, eh, drogas, que lo que le dan, él lo coge para venderlo para la mamá. Entonces, aquí somos como papagayo, Aquí no hay identidad de los medios de comunicación. Aquí hay muchos comunicadores que porque fulano dijo tal cosa y porque el pueblo está a favor de, de esa persona, eh, eh, se va a, a favor de esa persona. No, usted como comunicador, como periodista, usted tiene que tener criterio propio, usted tiene que tener eh, eh, su propio eh, su propia definición. Yo, porque un colega, yo no tengo que estar de acuerdo con un colega, ni estar de acuerdo con el pueblo. Ojalá el pueblo diga que, que ese señor era un santo, para mí no es un santo, y para mí la policía actuó bien con el arresto del señor, de, de, de que estaba buscando, de que ese señor toda la vida ha hecho eso. En tiempo atrás, aquí mismo y todos los medios que lo defendieron, presentamos a ese señor, metiéndose a una casa a robar una bicicleta, y que quedó captado en cámara. Es el mismo señor. Y aquí quisimos ponerlo como, como Mara Teresa de Calcuta. ¡Ay, un señor mayor! ¡Ay, señores, mire! De 20 años, que sea ladrón. Y una gente de 80 años que sea ladrón. Él es el mismo ladrón. A mí que no me van a decir que no que fulano... Eh, tiene 80 años que hay que tratarlo no, no porque una persona de 80 años agarra una pistola y le da un tiro y lo mata igual que un, un joven de 15 años agarra una pistola y le da un tiro y lo mata igual que una gente de 20 años se va a vender droga es lo mismo que una gente de 80 años ¿ustedes no han visto en México? ¿cómo agarran personas de 70 años y 80 traficando con droga? Eh, es lo mismo, y le dan la misma condena la misma condena porque ustedes en joven si a ustedes le, le cantan 10 años con 80 años, usted también hace el mismo delito, le acaban los mismos 10 años. Entonces, no estuve de acuerdo. La policía es verdad, hay policía que se le pasa la mano. Pero en este estado de emergencia, en este estado de cuarentena, fue pues como tú dijiste, esto no es vacaciones, esto no es para salir a jugar hoy, no a beber, no. Esto para usted, si sale, salga a hacer algo de emergencia.